Buenos días chicos, eh, hoy nos vamos a llevar a la Tara y a la Lulu Que vamos a, a hacerle radiografía para ver cuántos cachorros llevan A ver cuántos vienen de cara, cuántos van de culo Porque sí que es verdad que cuando vienen de culo es más complicado Porque la cabeza es el último en salir y a veces se pueden encallar, ¿no? En el parto natural, si sí, todo va como tiene que ir la tara tiene que parir en unos pocos días Y a la Lulu le queda una semana Vamos a ver cuántos hay Y os voy a enseñar pues eh, Cómo lo hacemos, ¿vale? Son, ahora mismo son las 8 y pico de la mañana Y vamos a ir A Better Center, a Igualada Que es a donde nosotros vamos Y que ahí nos van a... A gestionar todo este tema Vamos a estar con ellos también en la radiografía Os lo voy a enseñar Cómo, cómo lo hacemos en un día normal En el criadero Cuando vamos a llevar las perras A ver cómo, cómo va el tema para, para planificar el tema del parto Saber cuántos hay Es importante que así nosotros sabremos Exactamente cuántos perros les queda para acabar un parto. Siempre hay que saberlo. No, es que vamos a ver cuántos paren. No, no, yo tengo que saber que hay 6, 8 o 10 para saber cuándo acaba eh, definitivamente el parto. Vale, así que vamos allá. Aquí tenemos a la tara. Esta hembra de pastor australiano de color azul. Mirlo. Tara. Tara. Tara. Es así, es como lo llevamos con transportines para que estén tranquilos, ¿vale? Y así no haya ningún tipo de, de movimiento brusco que se vayan para un lado y para el otro. Aquí tenemos a la Lulú, también una hembra, de dos añitos y medio, y también azul mirlo, pastor australiano azul mirlo. Esta está a reventar, madre mía. Antes de coger y empezar a, a movernos para el veterinario Pues que hagan alguna necesidad ya llevan abiertos una horita Pero si quieren hacer alguna otra cosa Que la hagan y así ya van más tranquilos en el viaje Eso es, muy bien, Lulu, muy bien Muy bien, a Lulu Mira cómo está de gorda esta, madre mía esta es una perra que en condiciones normales es delgadita, ¿eh? No penséis que es gorda. Bueno, ya tenemos a la Lulú a la derecha, a la izquierda a la tara. Y nos vamos para el veterinario. A ver cuántos lleva. vamos a hacer las radiografías. Venga, vamos para allá. ¿Qué, Lulú? Vamos a hacer una radiografía. ¿Eh? Estamos aquí en el sitio donde hacemos aquí la radiografía, ¿vale? Utilizamos esto y luego aquí saldrá, eh, bueno, pues toda la radiografía y podemos ver todo el tema de los cachorros, ¿vale? Se utiliza estos trajes para la radioactividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a ver. Bueno, así va mi madre para hacer la radiografía. Se ata aquí. Es importantísimo. ¿Qué? ¿Ready? ¿Rose? Todo perfecto. Muy bien, vamos allá. Vamos, Lulu, tranquila. Vale, esta es la Lulu, vale, perfecta. Y ahí se ven los, las cabezas, las cosas redondas son las cabecitas. Y luego, así, cosas largas son como los, lo que serían las columnas, ¿vale? Si contamos 6, 7, quizá hay alguno más, pero no se ve muy bien. Todavía le faltan días. Bueno, y la tara se ve claro, un cachorro, ¿vale? Así que nada. La semana que viene volveremos a repetir la de la Lulu, porque tenemos dudas de si hay 6, 7... Así que la semana que viene volvemos a repetir que todavía le quedan 11-12 días. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final del vídeo. Os hemos enseñado hoy cómo es un día normal en nuestro criadero. Hemos llevado a Tara y a Lulu para ver cuántos cachorros llevaban para prepararnos para el parto. Porque hay que saber cuántos cachorros llevan para saber cuándo el parto va a terminar. Si habéis visto los cachorros y creéis haberlos visto cuántos llevan cada una de ellas, por favor, dejad aquí el número en el cual vosotros os habéis fijado que llevaban de cachorros. Dejar un fuerte like para que YouTube recomiende nuestro vídeo a todo el mundo y suscribiros porque es muy importante para nosotros ya que nos seguirá ayudando a crecer y que podamos hacer vídeos como este. ¡Hasta luego amigos!